Hola a todos de nuevo, ya entramos en el último módulo de este curso, el Espacio Marítimo 4.0. En los módulos anteriores hemos analizado distintas perspectivas del Instituto 4.0 y su aplicación a la construcción Naval. Y en este último módulo nos vamos a centrar a un espacio un poco más amplio que sería todo el entorno marítimo. Para ello vamos a abordar primero distintos sistemas de interacción humano-máquina-humano-ordenador ¿vale? y su aplicación tanto en planta como en, en el buque distintas aplicaciones del buque inteligente y su visibilización en el sector marítimo, distintas aproximaciones también a generación de energía inteligente a bordo de los buques y por último el transporte marítimo 4.0 y cuáles son las líneas de tendencia en este campo.